We'll Hola, me llamo Milagros Asensio, tengo 20 años, estoy en el séptimo ciclo de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial y yo he llevado el curso electivo ISC, cómo iniciar tu propio negocio. Lo elegí porque en un futuro tengo el sueño y la meta de poder abrir mi propio negocio, así que estos conocimientos me van a poder ayudar a llegar a esta meta. Desde mi experiencia creo que los cursos electivos me han ayudado en lo que es mi desarrollo personal, he aprendido a ser una persona perseverante los cursos no tienen un horario fijo y tenemos que ser constantes en ellos o saber organizar nuestro tiempo así que creo que es uno de los retos a los que me he tenido que afrontar pero sin embargo que he podido lograr. Eh, recomiendo los cursos selectivos para mis compañeros porque la verdad nos va a ayudar a tener conocimientos que antes no teníamos y nos pueden formar como nuevos profesionales, ya que siempre es bueno saber un poco de todo, lo cual nos puede ayudar con lo que son temas empresariales, comunicacionales, incluso este de temas que desconocemos de, por nuestra carrera, pero que sin embargo en la universidad y cursero nos ofrecen. Gracias.